Oh. Uh -huh. Letter piece number two. Congratulations. Isn't this exciting? Yes, with thrill good. <laughs> How do you find your purpose in life, <laughs> hmm? true. Wait for it. Passion. Yeah, uh, I still don't see the connection here. Because you've lost your passion, Cody. The passion that lights the path to your purpose in life! Passion, path, purpose, passion, you know. Huh? Uh no. <laughs> He's talking about you wanting to be a gardener. Good me! Tell him, tell him! Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And uh, and secondly. Never really seem to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault? You see, this is why we can't live together. <risa> That's why I gave up. I do see. Look what it did to your relationship, Cody. It's time to awaken passion. Ah, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, <risa> Me mata el libro, tío, es maravilloso. Oh, oh, oh. Estamos en un jardín. It's my garden! Look how everything has grown! No, Cody. It's you who shrank. Oh, yeah, <laughs> but everything still looks beautiful. Oh. And and all thanks to my painstaking groundwork, I might have. <laughs> oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at these. Come on! Oh, What is that? I didn't plant that. What is it? Yeah. Use your head! And you will understand soon enough! My head yeah oh, oh, oh. Ah, ah. Oh. Oh. And me This time you will encourage And support his passion Yeah Okay cool yeah, Just watch where you point those things Yeah, hey, you just watch your head Oh no See you know The don't purple get a thing is blocking our way Looks quite ugly Espérate que se me va a coger. Yeah, whatever it is, we need oh. to get rid of it. What? Ugh! This feels so nasty. Uh. Es? LOL Eso no ha sido bonito, la verdad. Uh. Oh, tenía eso aquel, ¿no? Pero. Hostia. Uy, hay oh, chicas! <risa> Another one of these done oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh that's better it looks a little dry in this potential oh, that was fast oh, I'm thinner Cody is that you Yeah, yeah. yeah. yeah. ¿Qué dices? Sí, que sí. Aquí hay una cosa de esas para que rompas tú. Ah, espérate. espérate, espérate. ¿Puedes engancharte? Nice. Gracias, Cody. Qué bueno, tío. Además, aún no usado el detalle del personaje de tener la florecilla en la cabeza. Bueno. Te ha gustado el tiro de la once, ¿eh? Sí. <risa> es muy corto todo. Mira, me gusta. Oh, oh, oh. Man, what happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. Yeah, that oh. is what happens when you abandon your passion. It gets infected, infected. That purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. <risa> so Cody, will you nurture your passion? Yes. you slowly let it die. Huh? No. Let's take this purple stuff out. Let's do it. I can't believe how much it spread. That's how infections work. Oh, un cactus. But how can it go over this fast? cactus. It must be really powerful. You have to save the garden before it dies.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 Quiero ser un cactus. Disfruto siendo cactus. Más uh. oh, yeah. razones para tener cactus. ¿Para aquí? Sí, bueno, sí, habrá que subir. Ahora vamos a ser más. Sí. aquí? Pues no sé. Puede ser. No, para hacer manzanas, por día te eh, un... Un despliegue de skills para un No, no, difícil, no, difícil, no, te teleportas cada vez que tú matas no, no, te. no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Ah, o... Oh. O sea, claro, tienes que hacer crecer hojas. Ah, a la vez que... Sí, sí, como te vas extendiendo. Ya, ya. Vale. Yo, hasta, yo solo estoy aquí. Vale, yo tengo que ir por aquí. No, no, no. Hay que hacer algo más. O sea, ¿cuál la tiene? Ahí ¿Hay, hay un ancho. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ah, y tengo que saltar yo. Vale, ya, ya. Hola. Ahí tiene cara la flor. A ver, mírame. Sí, sí, soy, soy literalmente yo. No, no, me puedo girar. Eh, ¿puedo saltar a eso? Vale. Vale, oh, no puedo... ahora diría wow. que... Sí, por ahí, por supongo. Sí, Tienes aquí otra un regalo oh. para tu soy, soy. O sea, lo mismo, vas sacando oh, really sí, sí. hojas. Right? Well, eh, bueno. Vale. ¿Y cómo voy? Pues no, espérate que... Va, a ver, a ver, a ver, a ver. Se deshace todo... Dios. Ah, y tienes ganchos arriba Ah, vale Tiene una razón de ser esas cosas <ríe> <risa> ah, vale, tienen una referencia. pinta vos. Did yes. Oh, un Sí. Yes, what was Time Cody. Ok... Hostia, que ¡Qué se trae! ¡Hold it down, Cody! vale espera. Cuando la salida! está Sí, sí, sí, es que estaba. Vale. Light it up, man. Bueno, da igual me han hecho ellos. Mientras que la cámara va su... Y es frame, un frame, y se congela y no va para nada. ¿Por aquí? ¿Cómo? Hay un spa. Eh, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Ah! ¡Ah! Oh, un for ¡A! ¡A! Oh. <risa> oh, boy, oh, need a shower. <risa> well, this was about oh, oh, I oh, stay in here for hours. Ay, oh, oh, oh, no, no, no, oh, oh, oh, Eh, sales de, en Oiga, se puede? ¡Sí! <risa> no, es que es un poquito la animación. Ah, bueno, ya, pero... <risa> oh, oh, para oh. En... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! I love it ¡Ah! Anyway. <risa> Un masajito de pies. ¿Qué? Esto realmente helping. ¿Qué pasa? ¿Y esto? Oh, un sillón oh, de masaje. más, un poco más. no, no, no, no, Qué qué, Ay, qué, ya, qué, cariño. Cariño. No, te hacen un ¿Y aquí ¿qué te hacen? No estoy seguro de esto. ¡Qué, oh, qué ¡Ah! Yeah. Oh. Um, ¡Ay! Del chill, Aquí estamos. ¡Oh! hey ¡Me! ¡Ja, hey ja! <risa> ja ah, para afuera! Qué guay, tío, este tipo de cosas. ¡Chilling! sí, ahí en un momento te han metido la carga en la escena. Uy, sí, Sí, sí, yo también me he fijado. <risa> cosas de estas tres de videojuegos ahora, supongo. <risa> Vale, te meten una transición así, sí. te descargan ¿Qué, qué, una y te ¿qué cargan sentido, la ¿Qué sentido tiene que te metan ahí en una... No, una...? Es to... un añadido que hicieron más tarde. <risa> Rollo, bueno, nos sobra tiempo hacer aquí algo. <risa> meter un secreto. No, no, no, me refiero, ¿qué sentido tiene el meter la, la toalla, no? La... Ah, sí, sí, la animación ah, al abrir la cortina, sí. Venga, a pinchar. Dale, dale, dale. ¡Ay, Perdón, que este se me fue el clic. ¿Está conmigo? ¡Ay, chuno! no! ¡Ay, no, the whole no! is no! It no! like it spread from over there. Oh, yes, ¡Ay, you recognize no! plant? no! no! I no! plant no! Are no! sure? no! What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean joy? What? Is is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I, <laughs> I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody. No es dulce. Bueno, no importa ahora. ¿no? Todo está infectado. Hay tiempo, Cody. Mate la infección y haz que tu jardín florezca de nuevo. Ok, pero estás bien. Vamos, Mae. Tenemos que parar esto. Vamos, hombre. La evolución, tío, de los personajes. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del juego, Mae? ¿eh?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 Que tengan una condición no, Y hay otra cosa Ya, igual, a ver si no ¿No? ¿No puedes saltar encima de...? No, no te dejas saltar a ningún otro lado sí. O bueno, a lo mejor ¿es? no acepto. No, no Y no hay ningún sitio que puedas decir, ah pues... No, león ancho, león no, no, no, pero no no, Bueno, nada, ¿seguimos? Sí, por las humilitas. Hay unas orbitas. Hey, ¡May! esto te va a ganar eh. <risa> que me caigo, me caigo. Hey, ¡Come aquí! <risa> no, no hace falta saltar los championes. No pasa Ah, no, no, no hay que jugar. Ah, no, no los... hace ¡Vale! falta ¡Hey, no chicken out. Vale, y... ahí. ¿No es comida jugosa? ¿No es comida jugosa? ¿No es comida jugosa? ¿No es comida es Oye, tampoco vale rubbish! Munch away. Ring and hope Enjoy your meal! Oh, uh, la vuelta Almost Come on Please Oh rubbish crap que lanzas las bolas ah, con el Ah con el clip izquierda nos tira a mí Yeah Porque yo estaba pulsando dos veces espacio Joder, no, wait wait wait. Voy a la Oh, yeah, definitely. Sí, sí, sí. sí. A poor spider. Oh, God. Hey, back off! I have a badass sprout on my head. I can't break through. Oh no! Se los en el estilo! ¡Me quedo en el No, no, es que no dejan de los es mí. Que no... Vale, dale, dale, dale. Vale, me ha He into my sights. Watch out, man. More creatures. Vale, macho. Man. All right. like a dead end. It is. Hey. I know. Venga por la oh look, at this spider? Oh, sí. Hey Spider. Come on, come on. You can come up. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. <laughs> uh, hey there, little spider. Uh We hitch a lift. We need to get over there. Uh a ride to the other side. <laughs> All right, okay, thank you. Uh, okay. Uh, <laughs> I didn't know you were a spider whisperer. <laughs> oh my god. It's for you, me. ¡Gracias, Cody! What about Ah, we'll a encontrar otro. come ¡Vamos! let's go ¡Está sí. bien! No, you no, bien! No, ¡Está no, bien! No, bien! No. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está Sí, este tengo que meter, que meter. Ah vale, vale, dale agua, dale agua, dale agua, dale agua. Dale, ya está. Sigo. Oh, I miss going hiking in the forest. Vale, estoy en otro. Another spider! Let's get it out of there. Oh yeah! Oh it's a si quieres un que el sí. se siguió? ¡Oh! ¡Ay, son parejitas! Like yeah. ¡Oh, thanks. Hey, hey, hey. Van rápido, no! ¡Va! We are all fuzzy. I'm glad we found one for you. You know, I never a a jungle tour? Oh, para cambiar yeah. la vida. I guess this is the closest oh, we're gonna get. Oh, it's even oh. better. We got spiders. We do. Qué pasada de diseño. You get us out of here, Spidey? Oh, ¡Ah, bueno! Too mm. mm. You've got some nice tricks, little spider. But very strong spider. <laughs> very <laughs> proud of you. Yeah. Let's go. Oh. I Rose was here to see this. this. <risa> ah, sí no sí, sí. miedo. sí sí no, no, por aquí hay que buscar la red. ah, vale, vale, vale. no Sí, pues. Okay. eso. Eh. Dios, es que <risa> no sabes ni dónde estás, ¿eh? Sí, sí, sí, yo ya me he Eh, cuidado. Ah, no pensaba que se rompe. Tenía toda la pinta de. Eh, sí, eh. <risa> Uy. Sí, es sí, que no sé qué. Porque... No le gusta nada. Ahora sí que tiene pinta de que se vaya a romper. Oh, Ooh mm -hmm. Ahí, toda la caca morada. No, la de arriba. Esa. Mira mi pantalla. Sí. Dame caminito. Eso. Eso. Sí, dale, dale. Hay que Sí, sí, pero dale, dale. No sé. ¡No! Chao, chao Vale, pues yo me quedo aquí porque no puedo Pues no ah, Ahora ¿Te puedes subir a la rueda? ¿Puedes pues... saltar ahí de alguna forma? No lo sé, espérate, agarro esto y voy a LOL, ¿tienes alguna manera de llegar como allí? Si esto. No sé. no, no, no. Oh, ¿Puede ser que te vas a ahí? Porque con esto, con la araña no se puede saltar, claro. ¿no? Espérate, a ver, que, tengo que seguir. Oh, right, ah, uh, let's see. Uh... Oh, espera. Vale, entiendo que tú puedes estar más. Sí, sí, que hay algo que ah, no sé. Ah, vale, vale, vale. Podrás caminar, pues que la noche. No. teniendo el tuple. porque además desde que aquí no me deja cogerlo. Ah, vale, por ahí es por donde tú tienes que venir. Vale, vale, vale, vale. vale. Baja, baja tú hasta el borde, apunta la telaraña, claro, y ahora pasa para allí. Wow. Vale, y ahora camina Exacto, y vuelve a apuntar vale, vale, vale Eso es, y ahora vienes por donde hemos hecho literalmente ingeniería inversa O sea <risa> Eso es Vale, vamos a la agüita tenía sumida este. <risa> que era como no las niñas. Oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife. Kills the husband. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Oh thanks, miss. Come on, Cody. Let's go. Maravilloso. Uy, ¿a mean. Ah no, no. No, está bloqueado. Está bien pinchado. Sí, algún secreto o bueno. No laques. Vale, te come ahí. Vale. Vale, te bajo uno. Uf. No lo escudo. Como... ¿Estás echando agua a lo mejor a la actualadora? Ahí, la banda. Vale. Espérate que me alejo y bajo otra. Vale, la bajo. Ay, que me Bajando... Sí, bajando... Pero... ¿Vale? ¿Bajo una? No, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! vale, ¡Ah! ¡Ah! que si no me lo dejan comiendo vale voy a quitarlo de en medio vale la bajo bajo la bajo Yeah, no, no, no. Oh no, more crazy creatures. Gotta get out of here. Uh, Ooh. oh I know, the plants are way out. Hold them off, Cody. Got it. Ah, ah. <laughs> Watch ya, <out>, crazy critters. <laughs> <laughs> man, Azura. ¿Quién es? Who it? with the bomb, eh? He's coming. ¡Es the thirsty one, and I'm working on it. Eh, tienes que... ir... Yeah, yeah, yeah, yeah. vale. sí, sí, no! Uh, ya no! away no! me, no! I no! want no! be no! in no! back. no! ¡Ey, no! sí, no! Okay. no! Vámonos, oh, daña Thanks uh. for having my okay. back, Cozy. All in a day's work for the Cactus Man. ¿Qué? Ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No me no mamá, no no ma, no mamá, no Pinta que es transición de yeah. capítulo Sí, sí, sí, que, la o o parte de parte de Exacto, que es otro fascículo <risa> del capítulo Así que yo creo que Pero este no está bonito Lo podemos dejar por aquí mm. ¿Cómo que no es tan bonito? No, tiene mono Ah bueno, pero no, pues, es, es el tita, capítulo... y tiene, y tiene bichos que no son, Esto que son Es la temática, que no que son son que sí ya. Bueno, lo he dicho A ver, que la cámara no se está que está allí A ver, ¿cuál es mi cámara? Que yo me ubique Ahora Transición Full ¿no? sí. Ha sido una primera prueba O bueno, también ha sido el primer momento que hemos podido hacer eh? Sí, sí, no hemos tenido mucho tiempo hasta ahora, la verdad No, pero bueno, está, está bien, está bien Está bien que, que ha sido que uh -huh. el directo una horita una hora sí una hora sí. bueno 40, 41. Chile mm. está bien sí está, está bien. bien lo único pues eso la bajada de fps es no de... sí pero bueno yo qué sé que eso sí a sí. ver el internet no da para mucho tampoco es lo, es lo que hay y con la infraestructura tal y como lo tenemos montado pues suerte tenemos de que se puede hacer el stream mm. pero bueno se mejorará poco a poco Chile así que nada los que hayáis pasado, que hayáis disfrutado la tarde de la taberna en Twitch, muchas gracias por haber pasado. También, si estáis viendo esto desde YouTube, suscribiros a la taberna, que estamos haciendo contenido como se puede. Ya no <risa> diario, pero como ya, se puede. Ya no diario, pero um, semanal, al menos. ¿Tres capítulos? ¿Tres o, Sí, bueno. Aprox. Lo que se bueno Y nada, seguimos en Twitter, que lo tenemos ahí en las redes sociales. Y eso es todo. Así que nos despedimos. Nos vemos en los próximos vídeos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.